hey what's up amigos this is Joe Perez with another video today's video is about letting someone uh, go I will lose my best friend today I'm gonna go ahead and switch to Spanish in a moment so just uh, if you have any comments please let me know down below in the comment section uh, please subscribe if you haven't done it before uh, or yet uh, don't forget to hit the CC button uh so you will understand uh when i start switch uh, basically today is totally different i'm going to share something very personal with you guys and it has to do with my son he starts uh, his career today uh, he is going to be attending uh, saint leo university uh, we're very proud of him and uh, well a day full of emotions uh, very happy but uh, sad indeed that's uh, why i'm gonna miss you hopefully uh, You will enter today uh, your career as a young uh, uh, adult and come out uh, as a uh, great uh, doctor great human being um, uh, trust me i am very happy uh however uh, uh, sadness is, is uh masking Today, uh, my happiness at this uh, very sad day indeed. Uh, big house, it's gonna be empty without you, dude. Uh, love you, and uh, <laughs> well, let's do it. Congratulations! Oh, uh, wish you the best. And uh, you're not going to the military, but you know, as a veteran, I will tell you: be all you can be. All right, Papa. I love you. God bless you. Hey, what's up, amigos? Yo, Peres aquí con otro video. En el día de hoy, voy a compartir una cosa con ustedes, eh, sumamente personal. Eh, se seta... se trata de la partida de mi mejor amigo, un mejor amigo que tengo desde ya 18, apenas 19 años marca la vida en el comienzo de su carrera. Les hablo de mi hijo Joshua. Él Básicamente en el día de hoy pues se nos va. Estamos en el Compound, los alrededores de la Universidad San Lío Eso es en el centro de la Florida, al norte de Lakeland, más o menos. Empieza una carrera difícil. Una carrera que desde los seis años, él había tomado la decisión, decía que quería ser. Y ahora vamos por él, eh, lo bendecimos esta mañana. Esperamos que, que Dios lo, lo ilumine, lo lleve de la mano, que logre eh, las metas que él se ha propuesto. Que en el día de hoy, que entra por estas puertas, que un día, cuatro años, ocho años, doce años después, que pueda salir... He hecho un doctor. Ya yo, cuando veas esto, pues eh, quiero decirte que te amo mucho. Voy a. Me vas a hacer mucha falta. Eres mi mejor amigo. Dios te bendiga mucho. Ah, perdón. Es un día muy emocionante. Es uh, lleno de muchas emociones me estoy contentísimo, eh, pero también pues la emoción de, de la tristeza que también está presente y creo que está enmascarando um, en este día eh, la emoción de la felicidad. Um, <coughs> perdón. Y pues... te deseo lo mejor, que Dios te bendiga mucho, que logres tu meta, que, que, que te hagas el doctor que quieres ser, uh, para que puedas asegurar tu futuro y el futuro de eh, tu familia. Uh, estamos muy orgullosos de ti, este... <ríe> los alrededores, eh, la grama, este... <ríe> A los alrededores, los arbustos, todo, todo el landscaping como le llamamos, este se ve muy bien. <ríe> Perdón, estoy tratando de, de componerme, hacer un poquito sarcástico para, para, pues, para cambiar un poquito, ¿verdad? Este, eh, mi pensar y, y mis sentimientos. No quiero este, llorar en cámara, pero si lloro pues es de, de, de felicidad. Eh, alrededor del mundo hay muchas familias que pasan por esto eh, no sé las estadísticas. me gustaría saberlas o si sea, si alguna persona sabe las estadísticas por lo menos de aquí a Estados Unidos de cuántas personas eh, pasan por esto o sea se, los hijos se, se, se van al ejército como lo experimentó mi madre una vez cuando yo me metí en el árbol o cuando se nos van a la universidad este, si alguien lo sabe, las estadísticas, pues lo pueden poner en los comentarios. Serán bienvenidos, me gustaría saber. Eh, pero muchas familias pasan por esto. Ha llegado el momento de que el pajarito eh, hay que dejarlo volar. Y pues, pajarito, pásala bien. Eh, como dije en el principio, eres mi mejor amigo. Eh, Dios te bendiga mucho. Hazla bien. Eh, asegura tu futuro eh, hazte el doctor que quieres ser y que un día pues mires atrás veas este vídeo que te recuerdes de este día el camino el comienzo de tu vida adulta fuera de la casa y muchas bendiciones te amo mucho papá Just all right let's go unpack it up move it in